Bueno, como dijimos o como pusimos el line six, el elix, el formato rack. Entonces vamos a ir a por un, una cuchillita para abrir los celos. Bueno, pongo la cámara pero no pongo el, el utensilio. Bueno, bueno, vamos a ver. Abierto por aquí. Todo viene bien, sí bueno cajitas fuera bueno pues este es el el elix, el rack eh, estuve entre el bueno pensando, lo había probado también otro rack muy famoso que hay de, de guitarra pero bueno al final me decidí por este por el, por el elix esta es la foto de la parte trasera sobre todo me decidí por la parte de los sonidos por todo el, el sistema que lleva de entradas salidas envíos, retornos salidas digitales eh, bueno incluso la salida de la guitarra en, en directa through sin, sin procesar para tener la loba puede hacer un, un reamp y bueno cuatro pedales de expresión entonces bueno entre entre el otro modelo que estaba y este pues pues la verdad es que como sonido me encantó y como equipo me parece que es que está perfecto ¿no? entonces esto ahora ah, viene como los móviles Eso está bien pero vamos a ver que no lo carguemos bueno, otra capita más. Ahora esto por aquí, aquí otro. Aquí. Bueno, como veis, perfectamente empaquetado, cable de corriente y un cable USB. Ahora lo abriremos. Fuera. y bueno, pues aquí está el el helix en encendido guitar in, entrada de guitarra eh, teclitas o no para configuraciones de menú, saves menús, un shooter menús ya veremos cómo funcionan y eso es un bypass, un action otro shooter para subir y bajar además tiene con con giro de rueda y con con sus golpecitos, page page arriba abajo, volumen, auriculares, entrada auriculares y el tap delay y luego esto que es lo que más me gusta es todo lo que lleva de todo el tema de entradas que por eso me decidí en lugar de del otro rack que estábamos viendo eh, entradas analógicas de un auxilio y un micro aparte de la guitarra que de tiene delante tenemos aquí envíos, envío, retorno 1, 2, 3 y 4 envíos y retornos. XLR out, left and right, en formato mono, un cuarto, salida directa de la guitarra sin procesar, pedales de expresión, hasta 4 pedales, eh, una extensión para el ampli, salida directa para utilizarlo como previo, como efectos de, de guitarra, control midi, y now through, el ease control, que es para el, la pedalera de suelo, para controlarlo cuando estás en directo, para la guitarra variax de la InSync eh, tema de workload sincronía frecuencias eh, salidas digitales speedy eh, in out es ebu in out usb y cable de corriente eso solo es importante y esperemos que ¿qué más lleva la cajita ah. bueno viene con un tríptico además de un buen papel plastificado para tener en por lo menos en un primer vistazo todo lo que como funciona y cuáles son las funciones de cada de cada nuevo de cada botón vale así que bueno pues oye. perfecto la verdad es que el, el embalaje y la pinta que tiene es, es brutal y como siempre la construcción de la insisa más ahora que está con el grupo ya baja, pues, pues la verdad es que los botones y todo perfectos al tacto. Muy bien, pues aquí estamos en el, en el inboxing. Y seguimos, vamos a probarlo a ver cómo, cómo siguen otros vídeos, ¿vale? Venga, hasta luego.